¿Se acuerdan en el blog pasado que dije que tenía tiempo para editar y llegar a Pegas? Parece que no tenía tanto tiempo. Hey guys. La casa de Pokémon estuvo buena. El atrapamiento de Pokémon, la casa de Pokémon, ¿cómo debería decirle? ¡Oh! ¡Holi! Uy, que está oscuro Es día de radio y esta vez me acompaña la monza La otra vez viniste, eh? el otro miércoles No, el otro miércoles viniste ¿Ahora vienes a ponerte al día? Sí. Muy bien. Como que me dejó pensando esa pregunta sobre la filosofía Si es que tengo una filosofía no Creo que, en general, con este que estoy creando una filosofía. Creo que me, me hacía falta una o más que una filosofía, eh, viniendo del, del mundo proyectista. Creo que es una metodología o un marco de trabajo para la vida. No me considero para nada filósofo, así que creo que por ahí va. Mientras me sigo buscando una filosofía o una metodología de vida, para a nivel metita en Pokémon. Super vacía en las calles, está jugando Chile. Creo que la única filosofía o parte de mi filosofía de vida es no llevarme las frustraciones de la pega a la casa. Que esas frustraciones se queden en la pega porque mañana van a seguir estando. Bueno, mientras lo pienso les cuento que le hemos invitado a la casa de día. En la plancha con su bololo. Vamos a hacer por y en construir un Vamos. No, creo que al final las filosofías de vida son en realidad un listado de reglas o de recetas de cómo abordar ciertas cosas. Creo que igual de una búsqueda de consistencia en general. Algunos no la tenemos tan declarada, otros sí, pero creo que... Yo tengo una filosofía de vida que no sabía que tenía. Y creo que se empezó a formar como los 27, 28 años, cuando tuve como un quiebre, como que me empecé a cuestionar, estoy sufriendo estas cosas me están doliendo no me gustan y no sé cómo abordarla no, no tenía ningún hasta ese momento no me había enfrentado a una situación parecida me obligó a responder de cierta forma casi por intuición a formarme una filosofía de vida para mí en realidad es una metodología es su base es lo más básico siento que los cimientos de esa metodología hoy día después de mucho tiempo es dos razones de por qué suceden las cosas una cosas que nos pasan nos pasan porque las dejamos pasar. Segundo, el resto de las cosas que pasan es porque las hacemos pasar. Y creo que es el precepto número uno de la metodología de Sauce para vivir la vida. Al final sí tenía una filosofía. Este fue el episodio 199 y nos veremos el lunes con el resumen de un nuevo fin de semana.